Hola chicos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estaremos jugando Happy Wheels En este video estaremos también en Happy Wheels mostrándoles algunos de mis niveles Algunos, también les dejaré en el link una de en la descripción un link de mi primer video de Happy Wheels Y como están viendo aquí, estamos en un nivel de Happy Wheels que es mío Que yo creé un Sword trau fácil, solo tienen que... Y lanzan de espadas a lo loco. Ay, yo mismo me acabo de matar. Bueno, lo único que tiene que hacer es matar. Y como ven, aquí hay un círculo en el que tiene que ir haciendo así. Y ya gana. Pues ya gané rapidísimo. Eh, bueno, estas son algunas mis mapas. También aquí tengo una caída de jet Ay, también les quería agradecer de que ya somos 51 suscriptores. Ya hay 51 suscriptores en el canal. Les agradezco mucho porque, bueno. Son para, aunque parecen pocos suscriptores, eh, bueno, son muchos. Mí, ay, me acabo de, me acabo de decir, ¿qué pedo? Me acabo de hacer. ¿Dónde está mi corazón. ay ah, bueno no importa porque chicos ya verán que también, aún así te mueras, puedes ganar. Miren. Ah, no, es que yo creía que yo tenía una opción para así poder ganar. Bueno, aquí nos tiramos el jetfall, en jet En la caída de Jet. Y ahorita soy pro, soy super pro, soy jean. Bueno, ya me morí muchas veces, que vamos a hacer otra cosa. Ok, eh, en este video les quería mostrar ejemplo también cómo es que yo voy creando mis mapas. Por ejemplo, eh, aquí vamos al level editor. Aquí vamos a, por ejemplo, vamos a crear, digamos, no sé, alguna cosa. O si no, les voy a mostrar también aquí, encargar un nivel. Bueno, como que no estoy bloqueando. Dice que no esté logueado, ¿Listo? Sí, si está logueado Un dato chicas guapo, eh Chicos, parece que está bugueado porque yo sí si tengo aquí, aquí se puede ver aquí la derecha que sí está logueado No sé por qué no me deja, vamos a intentar otra vez Porque, o sea, no sé qué está pasando, que a mí a veces, otra veces se me ha bugueado y me sale No estás logueado y esas cosas bueno, entonces vamos otra vez a tratar de entrar a Happy Wheels. Ok, chicos, ya he vuelto aquí a Happy Wheels. Ya otra vez volví, ya arreglé el bug. Eh, parece que algo ha pasado y se me ha deslogueado. Eh, bueno, ahora ya estamos aquí. Bueno, vamos a jugar, como les dije. Eh, bueno, no les he hecho pedo. Ahorita vamos a jugar algunos niveles buenos que he visto. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Este... Mira. Si sí, todavía sigo con el Herodes. Bueno, Hola chicos, parece que este video va a haber Pogo Books. Bueno, pues lo vamos a jugar. A este que dice Pogo Games. Este no lo he jugado. A ver, dice: Hola jugadores. ¿Cuánto tiempo? Es que me fui de vacaciones y no llevé mi laptop. Acabo de crear un nuevo personaje. Es Etefi y obvio es el que está aquí. Etefi el roto. Eh, hay alguien con mascarilla. Con coronavirus. Mini Pogo Fight okay aquí, Timmy, yo me lo voy a pasar, no quiero quiero mal, me salvé, no puedo creer que me hayan salvado. Eh, mini Pogo Course, no sé qué es Course, no, no sé muchísimo inglés, o sea, puedo traducir algunas cosas, pero no esto. Oye, ah, no te puedo ir, no, no, no, no, ayuda, ayuda chicos, no han muerto. okay bueno chicos, eh, también les quería decir de que si ustedes me podrían dejar algunos mapas buenos que hayan visto eh, Aquí en Happy Wheel En Plodita vamos a buscar los más mejor rateados de la semana, o sea con la calificación como 5 o 4 estrellas Aquí dice Good Way 2020 o Bueno este ya lo jugué Ok chicos, entonces vamos a jugar por ejemplo niveles a los random, por ejemplo los más jugados de la semana creo Ah, creo que hay un nivel que yo lo vi por aquí, se llama... Eh, es uno de Navidad, se llama Merry Christmas, o sea, algo así. no eh, Lo voy a buscar aquí, se llama... Me, uh, ah, se llama Christmas Level. Bueno, no me escribe completo, pero esto... Ok, ahora lo que vamos a hacer es darle al nuevo Y se ve este No, ¿te no ves? Chicos, no puedo creer lo que no me deja, o sea, yo les juro que había, yo había preparado aquí Yo tenía aquí un mapa Y pues bueno, ahora ya no me carga este, Chicos, estoy con mucho lag, o sea, este video No sé si, si lo pueda subir porque se me está lagueando mucho lo vamos a poner eh, de este mes, por así. Vamos a ver qué me sale. Ah, no, es que este mes no hay. Um, eh, de todo el tiempo. Um, vamos a ver si me sale uno de Navidad. Por ejemplo, que se, se hayan hecho... El eh, que les queda un unos que se hizo el 25 de agosto. 25 de agosto. 25 de diciembre. Que es un mapa donde somos, creo, este, el papá. el Se llama responsabilidad Aquí está. Este es ex más más Ok. Vamos a ver. Dice, ¿dónde está Timmy? Que vamos a hacer, a tratar de hacer rapidísimo. A ver. Dice, primero vamos a hacer el final malo. Dice, hey, me caí en un, este, en un hoyo y todos mis regalos cayeron en el... Obvio, el profundo ahora. Eh, ahora ya no puedo este ir porque eh, me dañé la pierna, ¿algo se dice? Me duele la pierna. Eh, ¿Me puedes ayudar? A ver, vamos a decir que no. Dice Osheng, oh, no sé qué significa shen. nos vamos a meter aquí. Ahí ya no podemos, bueno, ok chicos. Vamos a ir, a hacer la velocidad de la luz, a conseguir el final malo. O sea, no el tan final malo, como el los creation. Ah y hablando mientras tanto, mientras que llegamos lo voy a hacer eh, de Creation, eh, también hace unos meses creo en mi acerca de en mi descripción del canal yo había puesto que subiría de Yo Creation Reward, Un juego de, de alguien que creo que es el hijo de Scott Cowro, no sé, eh, y ah oh, mira ya encontramos los lejos bueno mientras hacemos ahora el final bueno este lo vamos a hacer a ver, primero, ¿qué dice? Dice, tú eh, te negaste a Santa a ayudarlo para encontrar los regalos, pero tú fuiste a buscarlos. Tú encontraste todos los regalos y los, se los diste a Santa. Ahora tú estás feliz y los, los niños están tristes porque no tienen regalos. Ah, creo que parece que al final entonces como que... Como este, conseguimos el final malo, Santa ya no les dio los regalos. Pobrecitos los niños, y ese quería regalito. Ok, chicas, ahora vamos a hacer el final bueno para que si hoy quieren regalos, no hay que hacer malo con todos los niños del mundo. No, tengo que romper un brazo. Okay, igual podemos ir. Igual podemos ir. Ah, cierto, les quería decir de que tal vez en unos días, tal vez subo un video sobre The Joy of Creation. Tal vez, no sé, jugando el Ribbon. Ay, me acabo de morir. El eh, Ribbon es una este, versión, como la una de las primeras, eh, y pues bueno, tal vez lo grabe y si quieren The Joy of Creation este Story Mode, para eso me tendrían que ayudar porque no tengo mucho espacio en el disco dudo y tendría que comprar otro, pues no tengo, no puedo ahorita comprar otro. Ay, chuto, no puedo ahorita este, yo compré el disco. Así que tal vez en unos meses, tal vez, este tengo más garato. perdón que rompí la mesa, pero es que no puedo creer que ya llevo casi cinco minutos aquí en, en este mismo nivel y solo conseguí el final malo. No puedo ser bueno, soy sí, bueno, soy amoroso, ay cheto ok, ya no me he roto nada, y, y caigo, ay, creí que me había roto las, la cabeza, ah bueno, y como les decía, tal vez mode lo suba en unos meses, cuando ya pueda descargarme, encima mi PC es un poco lenta, mi laptop es un poco lenta, y tal vez no pueda subirme si ya, bueno ahorita estamos con Happy Wheels, que, que dice, espérate, ok, le conseguí el final. Bueno, oh my god, son los regalos de Santa en A ver, qué dice. A ver, ah, ya no me salgo. Ah, creo que es porque me mudé. Ah, uh, ok, chicos. Ah, también les quiero mostrar este, un, uno de estos que están en click. Se llama BMX Park 2. en romano. Y este, este es uno de mis niveles favoritos. Aunque está como en los clásicos, puede ser. Si tú le das a play, eh, porque para buscar tus propios niveles, o sea, para buscar niveles que han hecho otras personas, tienes que a los Levels. Pero este nivel a mí me encanta porque encima es eh, un poco divertido. Ay no, no, no, me voy a no, no, voy a ver ah, pues no. Chicos, tam, vamos a hacer récord mundial, récord mundial de BMX Park 2. No sé en cuánto lleve, pero oh, bueno, bueno, bueno. Lo hice en 28 segundos, ok. Eh, está muy bueno. ¿Eh, chicos, Ah, también me acuerdo que me dijeron de... Una vez creo que me dijeron, eh, me preguntaron de cómo hago para que esas bolas en, en el World cuando cómo hago para que ganen. Bueno, eso en verdad es fácil porque lo único que tienen que hacer por ejemplo, este es el abuelo y vamos a cambiarle a el de aquí vamos con el high record, y vamos a hacer un tipo de no es un no worthout pero como un ejemplo así que volvemos ya mismo eh, chicos algo ha pasado y no me deja como cargar el nivel eso que hice del worthout ya les dije que digo ya por alguna razón me dice que no he iniciado sesión eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó?